del patrón Mejía muy, muy contentos, ¿no? es parte del, del sacrificio del ser humano que hace venir cada semana, cuidarse los fines de semana a veces para venir a hacer lo que más nos gusta y como hemos dicho siempre, ¿no? los Mejías nacimos para ser campeones y cada partido que nosotros hemos disputado ha sido siempre buscando eso, ser primero, ser protagonistas y sabíamos que esta final no, no, no se podía escapar así fácilmente hemos sido buenos todo el campeonato con complicaciones y sobre todo con la gente no comprometida Que eso es lo primero que un Mejía aprende a ser responsable Por eso es lo que estamos aquí Y felicitarles a los amigos de Copa Mejía Aún no debutamos en este torneo Pero queremos felicitarles por las instalaciones que ahora tienen Son espectaculares, es lo que siempre la familia Mejía necesitaba Y siempre añoraba Así que felicitaciones este año y a defender nuestro título no Y el próximo año a defender el título de campeones de gresaje Yeah!